Como nos acaban de contar, es una niña que se perdió en estos túneles. Ya me dio mucho miedo. Va a iluminar. Así, ¿no? Es hacia donde vamos. Normal, ¿no? Hola, mis amores hermosos. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Para los que todavía no me conocen, yo soy Laura Tobón y hoy estoy nuevamente con Nancy, mi amiga la, Nancy. Hola, hola, mi amor. Y yo estoy como sin reacción alguna porque voy muy asustada. ¿Por qué? ¿Para dónde vamos? <risa> Primero vamos en una carretera que es como sí, curva, curva, curva. Disculpen eh, el trípode de <risa> sí, que no se tienen. <risa> hoy quise invitar a Nancy a las afueras de Bogotá a ir a. Oigan. Vamos a ir a unos túneles secretos. Embrujados. Embrujados. O sea, a ella no se le ocurrió nada, nada más normal. La voy a llevar porque uno de mis grandes miedos eh, son todo, todo, todo lo que tenga que ver con el tema del más allá, los espíritus, los, espíritus los fantasmas. Y yo dije. Ya quiero vencer este miedo Nos vamos y... a ir las dos más gallinas ¿Vamos? De nuestro... <risa> Nos vamos a ir las más gallinas de todas A enfrentar mm -hmm. nuestro miedo Juntas Juntas porque yo ya estoy cansada de sufrir por lo mismo Si eso el, el avión, es el espíritu o el fantasma Lo que sea, ya, suficiente No más total, total. Entonces... Así que allá vamos a estar Ahorita les mostramos eh, esperamos no desaparecer <risa> Esperamos no morir Y <risa> eh, bueno, va a ser una experiencia chévere eh, Yo voy muy nerviosa Y bueno, allá nos contarán Qué pasó en esos túneles Ajá, secretos La historia Bueno, llegamos, llegamos. a la casa eh, De la cual no podemos hablar por seguridad Esta casa la encontramos por internet eh, Yo me puse a buscar casas <ríe> embrujadas y encontramos esta en particular que tiene unos túneles que van conectando Ajá. unos cuartos con otros y bueno acá estamos con ricardo que tampoco se puede dejar ver por cuestiones de seguridad y bueno ricardo nosotros estamos acá porque las dos queremos vencer un miedo que tenemos hace mucho tiempo a lo paranormal a lo paranormal y decidimos venir juntas eh, a superar, a superar miedo. ese miedo, pero queríamos que usted mismo nos contara qué ha pasado por acá, porque dicen que esto está un poco embrujado. Pues estos túneles eh, fueron construidos hace muchos años, o sea, igual esa casa eh, data parece que de otro siglo, ¿no? Uh -huh. Pero entonces eh, hay historias de que aquí en algún momento eh, que en la ciudad hubo, pues, dice que viene del Bogotá, más o menos, uh -huh. que aquí acumularon muchos cuerpos ¿m? en esas fechas. Y eh, estos túneles fueron hechos más que todo como, eh, por cuestión de seguridad, como, como maneras de, de salir Papá. de la zona rápidamente. Y sí, además, como es lejos. Pues hay, hay unas partes que parece como un laberinto. Entonces sería bueno que, o que marcaran por dónde van pasando y, y que no se alejaran tanto, porque siempre más o menos como, yo calculo unos 600 metros de profundidad que tienen estos túneles. Sí, entonces no. no. Entonces. Sí. Se les desea buena suerte. Don Ricardo, muchas, muchas gracias, gracias. No, por responder los. nuestro correo. Y esa es la historia. Bueno, Sí, sí, es la historia y... ¿Usted se queda acá? Sí, claro ¿Sí? Claro sí, si, ya... gritos, si usted no... se escucha gritar, usted entra y nos habla Listo, sí, estamos <risa> pendientes Si ¿sí? Sí, logran gritar Bueno no pues más Ricardo, más muchas de... gracias Con mucho gusto Gracias Con mucho gusto bueno. Un placer Bueno, entonces Let's do it Entremos de una vez A esto Nancy, no, sí, ¿me vas a perdonar alguna vez? que se conectan unos con otros según dice, esto es bien, bien, largo o sea, podemos durar acá como media hora caminando buscando la salida que es del otro lado okay. no mentira, no sé si hay salida no si sí me ven así en el video, como <risa> es porque el chicle lo traje para evitar el nervio, amigos <risa> y bueno, no estamos solas, estamos con Steffi y con Arturito uh -huh. que nos están ayudando con cámaras, niños, cuidado no se vayan a caer ni a tropezar por ahí y Somos cuatro contra el túnel Somos cuatro contra el túnel Contra la niña Y la niña eh, La niña, como nos acaban de contar Es una niña que se perdió en estos túneles uh -huh. No sabemos qué le pasó Pero las personas que viven acá La, la, la han sentido y la ven todo el tiempo uh -huh. Dios mío, me muero no, no, cállate No la vamos a ver, ¿ok? No, la vamos a ver que... Bueno, empecemos Arranquemos Dios mío, Jesús, María José Ok Yo voy a iluminar Bueno, ¿me, ¿me ilumino a mí o me el camino? Si quieres camino. Tú a... una ilumina el camino va a Ok, Lo que tú quieras Entonces yo he... <risa> Y huele bueno, un Hay agua de el, agua, el, agua, el, agua, el pecho Huele feo, Y huele Como aguanta. Yo no sé, y eso que estamos en el principio, no podemos ser tan gallinos. Yo puedo, yo puedo. La es que si luz, no se Cuidado, ¿verdad? Creo que ya está cerrado. Por allá. Okay. No me vayas a soltar. Se ve algo. No. Se ve una telaraña gigante. Araña? Bueno, pero tenemos que volver a contar la rata. Ay, no. ¡Ah! Sí, sí, es el de Sí. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un Uy, oyeron eso. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Bueno, el punto de este video es lograr vencer nuestros miedos, ¿no? Sí. Entonces si algo pasa, nosotros solo vemos como la energía. A ah, ver, a ver, a ver. Somos fuertes. Somos niñas fuertes. Oiga, no nos vayan a dejar acá suelo. No, no está bien. Bueno, acá es como más alto. Ay no, ya me dio mucho miedo. Yo no soy capaz, dale tu primero. No, no, no. Dale, tú, ¿no? <Risas> Vamos las dos.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 Yo te voy a poner en un patio perdiaco. Mira, el número 5 acá, la de mucho telaraña. Esto que será. Víctima número 5. Víctima número 42. A ver. Bueno, acá está todo inventado. ¿Está bien, acá? Sí, el está bien. ¿Pero qué habrá pasado? No, es que no nos quieren contarme que por no lo que pasó acá. Pues que se lo a... Ven, acá hay okay, luz, acá hay okay, luz. Oye, ah, sí, bueno, pues como. No creo que está la vuelta. No digas eso. Ya <risa> Me no quepo por ahí, si sí, Ay, no Ay, una no, telaraña enorme Mira esto Ay, Dios ¿Será que se sí, quepo? Se ¿Sí, quepo Se quepo ¡Telaraña! ricardo con toda la telaraña en la cara! Ven, ven, ven Yo te la corro Yes. Ay. Perdón, perdón, perdón. Es que el piso está lleno de piedra. ¡Ay! ¡Perdón! <risa> Porque tienes reacciones no. tan extremas. <risa> no, Marita, espérate. Algo se está moviendo ya. No voy a quedar con una persona que no este No, pero es que que vengan acá y miren cómo hay esto. Yo no estoy alumbrando de nada, perdón. Ay, yo siento que estamos perdidos. ¿Cómo ¿Será ¿Por allá ya ahí? No, por allá no. Por allá también. O sea, allá ya estuvimos. Mira, allá el 42. Entonces... ¿Pero nos devolvemos? Es que yo no sé si me no, voy no es? a poner bien, a meter. No A ver, Yo estoy muy listo, mamá. ¡Qué buena! ¡Qué ¡Qué ¡Qué buena! ¡Ay, no, ya! Nomás, nomás, nomás, nomás. ya, ya ¡No más, not no más, no ja más! Ya, nomás. ¡No, no, no más, no más! ¡Ya, ya, ya, ya! Sí, pues no, me la salías también. La tenía dos veces. ¡Qué salida! ¿Es salida? ¿Es salida? La no venía. salida? O sea, por acá. No, pues yo voy contigo, obviamente. No, no, no, no, María, a dejan sola. ¡Ay, marica! ¡Ay! ¡Ay, me ¡Ay, no se está moviendo! ¡Se está sí! ¡Ay, no! ¡No se las... Venga, no. Hablemos porque. Con tanto sí? silencio sí. suena muchas cosas. Ya. ¿Será que nos pasamos de la raya con esto? Nosotros. Ah, no. Perdón. ¿Me no. odias? No, pues, me odias. No, Ay, no. ¡Ay! ¡Es no, ¡Me ¿no? ¿Te perdiendo? No, pues casi. ¿Ustedes cómo hacen para ubicarse acá? No, normalmente siempre con, con una luz okay. y ya más o menos conocemos el, el recorrido. Ricardo, oímos de todo. Sí, eso es normal en esta... Acabamos de salir de nuestra experiencia paranormal. No, del cachete rojo de todo, lo, de todo lo que sentimos allá adentro. O sea, yo estaba sudando, tenía los ojos como, eso que uno está a punto de llorar, así como súper brotados. Ay, no, no. Pero sabes no? que me parece que fue algo bueno porque no es que hayamos superado el miedo, pero sí pero lo tratamos de enfrentar sí sí sí sí y eso es. yo tenía mucha risa nerviosa o sea <risa> yo también me daba risa pero yo grité por todo sí, tú eras super gritón, y me ponía muy pero es que todos esos ruidos a mí me dan mucho susto pero fue no fue, fue chévere o sea fue chévere no nos pasó afortunadamente nada si sí escuchábamos cosas y cuando nos volteamos, a veces eran como con los que estamos y otras veces no. <risa> Entonces, echémosle la bendición a esos ruidos, pero, pero en general... Pero no pasamos felices. bueno uh -huh. no, me pues, no, no, no. <risa> <risa> ahora estamos felices porque estamos afuera de ese lugar. <risa> bueno, mis amores, queremos todos sus comentarios. Uh -huh. ¿Será que se vio algo diferente en cámaras que no hayamos visto? No, mentira. Okay. Escríbanos todos sus comentarios. Uh -huh. eh, suscríbanse al canal de Nancy Loaiza. Están muy invitados por allá. Y bueno, los quiero mucho con todo mi corazón. Los quiero mucho. Gracias por ver este video. Gracias por acompañarnos en nuestro susto. Eh, y sigan al lado. Nuestra experiencia paranormal. Y véanse muy pronto con ella. Y ahora a dormir un rato. Uy, sí. Chao. Chao.